Hola queridos amigos, perdonad que me fallaba un poco la tecnología. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo directo en el que vamos a hablar de un tema que para mí es fundamental, que es, eh, ya lo sabéis, los que me conocéis, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, es un tema súper interesante, eh, que nos enseña además eh, cómo llevar a cabo la terapia conductual para el control de nuestro mundo emocional la terapia conductual se basa en cuatro pasos eh, afrontar aceptar flotar y dejar pasar el tiempo no entonces eh, vamos a ver cómo funciona y lo, nos va a acompañar antonio fernández que es un, antonio, que es un lector y amigo de México que ha tenido la, la maravillosa experiencia de superar un trastorno obsesivo y nos va a explicar detalles. Hola Antonio, Antonio ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿bien y tú? Muy bien, estaba explicando aquí a nuestros eh, a nuestros seguidores bueno que vamos a hablar de dos cosas fundamentalmente. Vamos a hablar de, del TOC, pero más importante todavía. Vamos a hablar del trastorno obsesivo-compulsivo, eh, perdón, de, de, de la terapia conductual, que es una metodología para curarse de, de muchos trastornos emocionales diferentes, ¿no? Para adquirir un control Totalmente. de nuestras emociones en general. Sobre todo, también en otras ocasiones hemos hablado de los ataques de pánico, que se aplica el mismo procedimiento... Básicamente es cuando le cogemos miedo a emociones directamente. Ya no tenemos miedo a un pensamiento o algo que vaya a suceder, a una adversidad. No, es a una propia sensación. Le hemos cogido al propio miedo. Hemos cogido miedo al propio miedo, a unas sensaciones. Entonces allí la cosa se vuelve especial porque esas emociones entonces tendrán eh, la característica de volverse... Eh, eh, eh, aumentan solas, ¿no? se retroalimentan y entonces tenemos un Así problema es. serio. ¿eh? Toda, los, toda la gente que nos está escuchando que tenga un trastorno de ansiedad, un trastorno de ansiedad o un TOC eh, sabrá a lo que me refiero. Entonces, primero, eh, Toño, tú eres de México, ¿verdad? De Ciudad de México. Así es, yo soy de la Ciudad de México. Este, y bueno, pues aquí he vivido toda mi vida. Eh, a los 18 años, 19, como te comenté la vez que hablamos, eh, me diagnosticaron el TOC. ¿A qué edad? ¿A qué edad eh, has comentado? A los 18 o 19 más o menos. 18 años, ¿eh? Muy bien. Ajá. Vamos. Me diagnosticaron el, el TOC. Este, ¿Sí? Y bueno, pues empecé a, ir con, empecé a ir a varios doctores y desafortunadamente eh, aquí en México casi no hay. Eh, pues especialistas en el tema, entonces tuve que empezar a buscar en, pues en algunas partes de Estados Unidos, eh, Europa también, entonces, pues gracias a esto y al gran trabajo, como tú bien dices, que es la terapia conductual fue lo que me cambió radicalmente la vida, y también como tú dices, Rafael, el trabajo conductual no solamente eh, es para el TOC, sino que te puede ayudar prácticamente para toda la vida y para muchas áreas, entonces creo que sí es un trabajo fundamental. Oye, eh, Toño, ¿te puedo llamar Toño, verdad? Sí, sí, adelante. Sí, por favor. Eh, eh, Toño, eh, vale, entonces, tú eh, tuviste tu primera experiencia, empezó el TOC a los 18 años. Ahora, luego explicaremos en qué consiste el TOC, pero tú eh, empezaste con el TOC a los 18 años. ¿A qué edad sí, dirías que ya conseguiste superarlo? Eh, me tardé un tiempo porque estaba como negando tener esta condición y bueno, pues yo quería que las cosas se solucionaran mágicamente sin yo poner el trabajo, sin yo poner el esfuerzo. este Entonces la verdad en mi caso sí me tardé como 8 o 9 años más o menos. Uh -huh. Pero bueno, puedo decir que hoy por hoy estoy completamente eh, recuperado y, bueno, eh, volví a recuperar mi vida, que eso era mi, mi tema fundamental. Y, ¿tú, ¿tú a, a cuántos años tienes ahora? Actualmente tengo 33. 33. Vale, que digamos que solo hace unos añitos que lo has superado. Sí, sí, así... Sí, yo podría decir que estoy bien desde hace tres o cuatro años, Rafa. Qué bueno, eso me encanta porque así lo tienes fresco, todavía lo recuerdas. Porque aunque sí. parezca increíble, aunque Bastante. parece increíble, tanto los, eh, el trastorno obsesivo como los ataques de pánico, etcétera, la gente lo olvida uh -huh. eh, al cabo de un tiempo. Tú también lo olvidarás. Y entonces poder describir cómo lo has hecho y tal, ostras, pues uno ya tiene que hacer mucha memoria porque porque se olvida, ¿no? Entonces nos, nos va muy bien que tú solo haya, eh, haya pasado unos años porque entonces lo, lo tienes más fresco, ¿no? Entonces, sí, totalmente de eh, acuerdo. Aparte, como tú bien dices, ya cuando uno lo olvida, ya cuando uno lo deja eso en el pasado, simplemente uno lo recuerda como una bala, como una experiencia, ¿no? Más de vida, pero, o sea, es decir, se le quita toda la importancia, se le quita toda la. Eh, el sentido de. pues sí, importancia que en ese momento este la persona le estaba viviendo, pero sí, totalmente claro. de acuerdo. Oye, eh, eh, Toño, eh. Nosotros, yo he explicado el TOC aquí eh, algunas veces, ¿no? Pero lo voy a explicar otra vez y si quieres tú nos puedes eh, explicar algún ejemplo de que tuviste de alguna obsesión, ¿no? Pero eh, claro. para explicar a la gente, eh, les diremos, habrá muchísima gente que nos esté escuchando, de las 600 personas que hay ahora mismo escuchándonos, eh, habrá mucha gente que sea TOC también, porque TOC tiene eh, como, como mínimo una de cada cinco personas. Entonces, sí. bueno, pues si hay, hay 600 personas aquí, pues tenemos ahí, eh, no sé, como mínimo 50, ¿no? O más sí. de que va, van a tener este problema, ¿no? Entonces, y otros, y si sumas los que pueden tener ataques de pánico, pues bueno, también, eh, es que en este, eh, este tema les va a parecer, eh, les tiene que parecer muy importante, ¿no? Pero uh -huh. entonces vamos a ver eh, que yo decía que el TOC es... Eh, a ver, ¿cómo puedo describirlo? Yo creo que es que nos entra una preocupación eh, y entra en bucle. En vez de resolverse o simplemente eh, olvidarse o poderla solucionar, eh, con el TOC es una un peligro, una duda, un pensamiento, una amenaza que, que en vez de solucionarse entra en, bucle, entra en bucle. Entra en bucle y te preocupa todo el tiempo. Para que la gente, quizás, lo pueda entender un, un poco más. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, yo creo que a todo el mundo, de tener una preocupación un poco de ese estilo y tocarnos, tocarnos, como decimos aquí en España, tocarnos sí. las narices. Y es, por ejemplo, sí. cuando uno tiene unos análisis o resulta que, voy a decir algo un poco bestia, ¿no? Estás a, te vas por ahí por la noche y te... El, el, coges una una cogorza, una borrachera, eh, al día siguiente te acuerdas que te has acostado con alguien que no conoces de nada, con una chica que no conoces nada y sin preservativo. Entonces dices, sería sí. esta tía, a ver si esta tía tenía el SIDA y, y, y, y yo como he cogido una enfermedad, quizás el SIDA, y te rayas durante un tiempo largo, ¿no? Al final, si no tienes el TOC, al final te olvidas. Dices, mira, es que sea lo que Dios quiera. haces la prueba o, o no, pero se olvida, pero pasas unas horas malas, ¿no? Pensando, Dios mío, pero ¿cómo lo hice? Si lo tengo, ahora no sé si lo tengo. Vale, pues imaginar esta sensación que todos hemos tenido alguna vez, con alguna preocupación que no se iba del coco de ninguna manera, y que te persigue, por ejemplo, antes de, de pagar una hipoteca, ¿no? De, de firmar la hipoteca de un piso o algo, que te quedas ahí toda una tarde, toda una noche ahí dándole vueltas, si haces bien, si haces mal. Bueno, pues la persona que tiene trastorno asesivo tiene exactamente esto, una preocupación en bucle, pero que no se va y puede durar años, todos los días, y el 80, 90% o 70% del tiempo rayándote la cabeza. Claro, dirás, hostia, qué tortura, no me cago en la leche. Porque las veces sí. que yo lo he experimentado, o que alguno de nosotros lo ha experimentado, por alguna causa X, joder, la has pasado mal y menos mal que se ha pasado. Pero es exactamente eso, pero todo el tiempo. Lo he dicho más o menos bien, Toño. Sí, totalmente de acuerdo. Sobre todo lo importante que tú dijiste al principio, Rafa, que es muy elocuente y es totalmente cierto, es simplemente agarrarle el miedo al miedo. Es sí. tenerle miedo a la ansiedad, miedo a una emoción, miedo a una sensación. Porque, a ver, todas las personas podemos tener eh, pensamientos de cualquier tipo, ya sean intrusivos, así funciona la mente, así funciona el cerebro. Entonces, cuando uno empieza a terribilizar, que me encanta esa frase tuya, este, es cuando uno se empieza a agobiar y empieza a obsesionarse con ese tema. O sea, es decir, porque todas las personas tenemos pensamientos obsesivos, ahorita yo voy a dar unos ejemplos de los que yo tuve, pero ese es el punto, o sea, es decir, el TOC se va a quitar o cualquier tipo de ansiedad se va a quitar cuando nosotros le perdamos el miedo a tener miedo, porque el miedo es simplemente una sensación. Y voy a hablar de mi experiencia personal y también de otros amigos que he conocido que tienen TOC. Las personas con TOC es que muchas veces confunden la incomodidad con el peligro, porque como tú bien sabes, una de las principales funciones del cerebro pues, es la supervivencia y después mantenernos seguros. Entonces, creo que ahí diste la clave, es eso, perderle el miedo al miedo. No es que tengamos que tomar 20 pastillas, ir a muchos doctores, simplemente es hacer una terapia cognitiva conductual, como tú dices en varios de tus libros, que me encantan, por cierto, eh, bien y, e inmersivamente, porque si no, nunca le vas a ganar. Y a mí me llevó mucho tiempo entender eso y afortunadamente lo apliqué y lo pude lo pude lograr. Bueno, algunos de los ejemplos de toque yo tuve eran de limpieza. Yo me acuerdo que cuando mi mamá llegaba del súper, yo pensaba que me iba a contagiar muchos gérmenes y que, bueno, pues podía dañar a alguien de mi familia. Entonces, pues yo agarraba los botes de jabón líquido y me llenaba y me los acababa en un santiamé, ¿no? Entonces. Pues bueno, ya había tenido otras conductas obsesivas. También yo me acuerdo que cuando íbamos a restaurantes, por ejemplo, pues eh, decía groserías de la nada o, o me irritaba muy fácilmente. este, El coraje se me, se me disparaba sin, sin razón alguna. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando mis papás empezaron a ver... Que pues mira, tenía... ahí tengo una duda. Eh, fíjate que... Mira, hay una cosa que no, que no conozco y me, me vas a ayudar a, a, a saberlo. Fíjate que esta conducta de decir groserías, eh, que está muy descrita, ¿no? Eh, y que además eh, siempre se clasifica dentro del talk. Pero eso no sé si es difícil de entender, porque ¿cuál era tu preocupación? ¿Por qué tenías que decir eso? Pues no recuerdo tal cual cómo era mi preocupación, pero recuerdo que ah, más bien era como un impulso. Porque como ah, tú bien sabes, no. el talk puede, pueden ser imágenes... Sí. E ideas intrusivas, impulsos sí. o urgencias que la persona sí. necesita hacer. Y Tienes que a la que persona hacerlo le si no va, a su... sí, sí, no va a pasar algo, ¿no? Así es? es. Entonces, sí, sí. ¿Tú sentías que si no decías esas palabrotas iba a pasar algo? Sí, no recuerdo qué iba a pasar, pero efectivamente es lo que tú dices. O sea, si yo no decía groserías este, sin sentido alguno, ¿qué iba a pasar algo. El qué, no me preguntes porque no recuerdo, fue hace mucho tiempo. Vale, porque Pero sí veces, es como ese impulso. Sí, de, dentro del top también está el hecho de, por ejemplo, tener que hacer algo, porque si no, hay la idea supersticiosa de que va a suceder algo malo. Por ejemplo, eh, tengo que, que dejar las cosas ordenadas de cierta manera, porque si no, le va a pasar algo a mis hijos, le va a pasar algo a mi hermano, le va a pasar algo a mi madre, me va a pasar algo a mí. Entonces la persona sabe que es bastante supersticioso esa idea, ¿no? Pero bueno, es. pero está pillada por eso, ¿no? Tiene miedo a eso y, y está pillada como en una especie de, de, eh, de adicción que tiene que hacerlo porque si no piensa que va a pasar algo. Cuando hace ese ritual, se calma. Parece, bueno, sí, ya... exactamente. Sí, es lo que tú estabas comentando, ¿no? Que es esta creencia irracional que entra a la mente de la persona sin el permiso de la persona, por eso se llaman pensamientos intrusivos, este Y la persona tiene que caer en estos rituales eh, o conductas de seguridad, como algunos otros eh, doctores y personas te llaman, precisamente para tratar de evitar esa ansiedad o ese malestar. Pero entre más eh, nosotros pues contribuyamos a esa a quitarnos esa ansiedad, a luchar, pues más va a estar ahí. ¿Por qué? Porque precisamente también el tox se recupera, o sea, uno se recupera el top con los cuatro pasos de la mítica doctora Clear Weeks como tú bien estás, Weeks perdón, como tú estabas comentando, que son afrontar, aceptar, pero es una aceptación profunda, flotar o rendirse y dejar pasar el tiempo. Muy bien. Oye, eh, estoy eh, viendo, al perdona que un segundito, porque estoy viendo que algunas personas dicen que tengo que poner la cámara más abajo porque no se me ve bien, no se me ve bien aunque es algo que yo eh, no detecto. Entonces, si alguna de las personas nos pueden confirmar si se nos ve bien, si nos ve mal, y... Yo a los te vos, veo muy bien, mi estimado Rafa. Sí, yo también, por eso me extraña un poco, pero a ver qué nos responde alguna persona sí, más. hay que esperar a que nos que nos digan. Y, y en todo caso, pues cambiamos las, la manera de estar. Vale, entonces, mientras va, seguimos... Vale. Sube el móvil, me dicen. Tienes la cabeza como cortada. Bueno, pues... Ah, otra persona dice que se nos, se nos ve bien. Vamos a ver si alguna más... Se nos ve ok, nos dicen otras, pues lo dejamos así, chicos. Vale. Sí, ya. Dicen que e se ve en, muy entonces, bien. Entonces, fíjate que eh, estabas comentando... Vamos directamente a cuál es la solución del, tanto del TOC como de los ataques de ansiedad y de control de muchas emociones de muchas emociones negativas, ¿no? Es, es una es. práctica que se puede hacer con un montón de emociones negativas, ¿no? Por ejemplo, con la vergüenza también. Eh, Totalmente. Con un Entonces, eh, eh, Toño, Antonio ha mencionado cuatro pasos eh, de la mítica Claire Wicks. Ya sabéis que nosotros somos seguidores de la de esta médico australiana que murió en los años 80, me parece, que se llamaba ¿Sí? Claire Wix, australiana. Pionera en que, su ramo, Rafa. Pionera y que ella tuvo, eh, sufrió de ataques de pánico eh, y trató y se curó a sí misma y entonces luego dedicó toda su vida al tratamiento conductual. Entonces, ella hablaba de cuatro pasos que vamos a, re, a, a repasar ahora con Antonio. Entonces, los cuatro pasos son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Entonces, eh, eh, Antonio, empecemos por el primero. El paso de afrontar, eh, ¿qué, ¿en qué consistió para ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se trata de eso? Claro, bueno, lo voy a poner un ejemplo con, con uno de los tipos de toque que tuve. Yo un tipo de toque que tuve fue que cuando yo salía a manejar y agarraba el coche y yo iba distraído por cualquier cosa viendo el celular o escuchando música, es, es decir, iba en modo automático y yo pasaba por algún tope o algún bache, yo en mi mente pensaba que había atropellado a alguien y que le había podido hacer daño o que la había dejado ahí tirada, ensangrentada. Entonces, eso a mí me causaba mucha ansiedad. Este, y recuerdo que llegó un punto en donde tuve que dejar el coche por muchos meses, porque a mí me causaba demasiada ansiedad manejar. Entonces, en el, eh, yéndose a los cuatro pasos de esta doctora de Claire Wicks, afrontar es simplemente agarrar el coche y decir, ok, chance, sé que me puede dar ansiedad el ahorita manejar, pero lo voy a seguir haciendo sin importar qué. Voy a creer que ese, es, que, que ese es el sistema, porque tú también has comentado algo bien cierto en tus libros, Rafa, que es la fe. Y la fe ¿Sí? es creer en algo que todavía no se ve o que todavía uh -huh. no sabes cuál va a ser el resultado. Y que es. tienes que seguir y seguir y seguir y seguir hasta lograrlo y decir, por fin lo logré. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el, paso de, en el paso de afrontar, yo agarraba el coche, me salía a manejar, este, me iba yo solo, no le pedía a nadie que me acompañara y bueno, pues lo logré hasta que un día eh, pues vi que la ansiedad empezó a ceder y empezó a bajar. Después, en el segundo paso que es aceptar, pues sí, yo me acuerdo que cuando iba manejando iba repleto de ansiedad, o sea, todo yo era ansiedad. <risa> Este y bueno, pero la tenía que aceptar esa ansiedad sin hacer las compulsiones evidentemente, porque es importante Exacto. recalcar que si uno hace Sí, sí, eso, eso te iba a decir cuéntanoslo Ah, sí, que si uno hace las compulsiones en el momento de hacer la exposición no sirve de nada le estás dando este. fuerza otra vez al, al toque Exactamente. Va, vamos este. a repasar lo que hemos dicho hasta ahora que es súper interesante fíjate, estábamos repasando los puntos de Claire Wicks el método conductual para superar los ataques de pánico, la los ataques de ansiedad y muchas emociones negativas. En realidad, todas pueden ser tratadas. Sí, sí. Y aquí vemos un caso, tenemos a, a, un, un, a Antonio, un caso perfecto de superación de esto. Entonces, eh, nos hablaba Antonio de que el primer paso es afrontar. Entonces, él, todos los días, cuando se decidió a superar este tema y tuvo la guía adecuada, él iba todos los días a conducir porque sabía que si iba a conducir entraría en contacto con, con, con la ansiedad, con el pensamiento obsesivo. Y tenía que desensibilizarse a ello. Por lo tanto tenía que afrontarlo hasta perderle el miedo. Por contacto, sí. por contacto, por contacto. Estar tan en contacto con eso que le iba a perder el miedo. Iba a ver, su mente iba a ver que eso no le iba a dar miedo nunca más. Pero tenía que desensibilizarse estaría muy difícil. Entonces, lo que hacía es afrontar todos los días. Si no hay afrontamiento, queridos amigos, no hay curación. Si hay afrontamiento, no hay curación. Así es, de fácil. Es duro, es duro decirlo, pero tiene que ser así. Entonces, y es la única manera, Rafael. Es la única que, manera. Que hay, la única que tú estás diciendo y bien dicho otra vez, es la única manera. Te tienes que exponer a un nivel sumamente inmersivo. Porque si no, porque si lo haces de vez en cuando o a veces evitas o te das ciertos lujos de decir, bueno, un día sí, los no, otros sí, dos, no, este, nunca, vas a, nunca vas a terminar y la ansiedad siempre te va a estar ganando y te va a estar quitando lo que más quieras ¿no? y te va a estar quitando las cosas importantes eh, de la vida. Y la vida, creo yo, es demasiado corta como para dejar que la ansiedad te la rebate. Exactamente. Entonces, eh, fíjate que estábamos hablando del primer paso a afrontar, el segundo paso es aceptar, y ¿sí? quizás es el más importante. Entonces Antonio nos decía, buf, eso era la hostia porque, claro, sí. me metía en el coche eh, y entonces me entraba una ansiedad tremenda, ¿no? Pero yo tenía que aceptarla, y la acepté. Oye, ¿este es verdad que es el paso más difícil, verdad? Sí, para mí yo creo que también estoy de acuerdo contigo, es el paso más difícil porque hay que aceptar esa o sea, todas las emociones negativas, ya sean sea ansia, todas las sensaciones que, que uno tenga, porque si no, este, estarías luchando contra eso y otra vez, le estarías dando el poder al toque y eso no sirve. Entonces, hay que tener esa aceptación profunda de decir, bueno, la acepto, sé que está aquí, no voy a luchar contra ella y sé que va a pasar. Eh, y créanme, amigos, que, que cuando les digo que va a pasar es porque va a pasar... este es un o sea, pico de ansiedad que sube y después baja automáticamente, pero si tú dejas, que el proceso pase naturalmente. Sí. Antonio, ¿cuánto tardaste en...? ¿Cuánto tiempo te llevó la superación de, de este tema, o sea, tu terapia? ¿De esta exposición en general o de la terapia en general? Hombre, de no, de la terapia en general. De la terapia ya haciéndola bien no mucho eh, dos años más o menos. O sea, esto está muy bien, ¿eh? Ah, eh. Primero estos estos dos datos me gustan mucho. Primero por qué? Porque en muchos casos chicos eh, no va a ser no va a ser corto y lo mejor es ver esto en cuanto cuanto antes, ¿no? Por qué? Porque bueno si pienso que va a durar muy poco y, y dura uno, dos años, incluso tres, hombre, pues me voy a desanimar mucho, ¿no? Pero si ya sé que puede durar un tiempo tan largo como ese, pues me preparo para ello, ¿no? Y fíjate, luego hay otra cosa que ha comentado Antonio eh, muy buena, ¿no? Antonio ha dicho, cuando empecé a hacerla bien? Ah, porque hay mucha diferencia. Porque si la hacemos mal, no nos curamos nunca. Entonces, sí, sí. es verdad que muchas veces y esto lo he visto muchas veces, la gente está, dale que te pego, dale que te pego, hasta que empieza a hacerla bien. ¿Tú cómo distinguiste, eh, Antonio, ahora voy a preguntar a Antonio esta pregunta, ¿tú cómo distinguiste que la estabas haciendo bien ya? ¿Hubo un momento en que te diste cuenta que ya la hacías bien, que estabas en el camino? Ahora voy a hacer esta pregunta Antonio, pero primero vamos a esperar que el dispositivo se ponga bien. Porque yo ahora no veo a Antonio que esté funcionando. Entonces vamos a esperar que esto... Ah, Antonio ha salido, pero ahora se nos se nos, se nos está, se nos va a ir a... Se meterá otra vez en el grupo. Bueno, chicos, ¿qué, qué os está pareciendo por ahora estas, esta charla que estoy teniendo con Antonio? Estoy leyendo un poco los mensajes que me enviáis, mientras tanto. ¿Os está pareciendo bien eh, lo que nos comentan eh, Antonio? Vamos a ver si lo veo por aquí. ¿no? Nos esperamos un momentito. Hombre, eh, Antonio es un caso fantástico. Algunos decís, ostras, dos años es mucho lo que tardó en curarse. Pero os voy a decir una cosa, eh, él tuvo durante nueve años su problema eh, y no, eh, a ver, Antonio eh, tardó en conocer, en detectar cuál era la terapia correcta para él, ¿no? Por eso tardó tardó más también, ¿no? Pero bueno, pues yo, yo creo personalmente que dos años eh, en, en curarse está bien, si al final se curó es lo importante, ¿no? ahora tiene toda la vida para ser feliz y aprovecharla, incluso como está haciendo Antonio últimamente, ayudar a los demás, ¿no? Entonces, creo que igual tenemos a Antonio que eh, que tiene algo Esperamos a Claudio, si nos estás oyendo, eh, haz lo mismo, ¿no? Eh, pide que te meta en, el, en la charla y podremos seguir hablando. ¿Alguien ha preguntado si el TOC, eh, si los celos pueden ser un TOC? Sí, muchas veces sí. Hay celos que no son TOC y hay celos que son TOC. ¿Cómo distinguirlos? Porque el TOC es una preocupación que la tienes todo el día, 70% del tiempo, 80% del tiempo, ¿no? Y es una, es una una manera es una de las maneras de distinguirlo, ¿no? Y, por ejemplo, nos hablan del de el, toque relacional, preguntan por aquí. El toque relacional consiste en estar con una pareja y pensar, ¿pero me gusta o no me gusta? Igual no me gusta. Y, y, y ese, esa preocupación les taladra todo el tiempo. Es algo puede parecer muy raro si no lo padeces desde fuera. Pero el toque relacional es esto. Estar preocupado de si no te gusta tu pareja. Y no poderlo resolver de ninguna manera. ¿eh? Este, este, este sería el problema. Eh, eh, otra pregunta que nos hacen es si la hipocondría es top. Y os puedo decir que sí. Eh, que eh, voy, a, voy a buscar a Antonio por mi cuenta también. Pero la hipocondría es siempre. Entonces voy a, llamar a, voy a ver si puedo invitar a Antonio. Y por aquí, perdonadme un segundito. Pero ya sabéis que soy yo también soy un poco malo. Estoy intentando invitar a Antonio. Y le voy a enviar una solicitud yo. Ya he aprendido cómo se envían solicitudes por aquí, que no lo sabía. Entonces creo que eh, Antonio se va... A conectar ahora mismo y podremos eh, seguir cerrando con él. Alguien me pregunta, me pregunta por los antidepresivos, va a ser Tralina, otros antidepresivos que existen, si van bien para el TOP. La verdad es que a veces sí, pero a veces no. Eh, yo diría que van bien quizás en un 50% de las personas, ¿no? en el otro 50% no. Y tampoco significa que les curen. Eh, entonces les mejoran algunos sí que les curan a un porcentaje les cura la sertralina entonces, bueno yo lo que os puedo decir es que si ves que con una terapia conductual te está costando mucho, pruebes con la sertralina, pruebes con el antidepresivo, ahora, os puedo decir que con la terapia se cura el trastorno obsesivo eh, por lo tanto se puede hacer, bueno, nos dicen por aquí que Antonio no podía unirse pero le voy a pedir otra vez eh, que se ponga en el grupo. Vamos a verlo, si puede ser. Si no, eh, seguiremos intentándolo en otro momento. Entonces voy a pedirle a Antonio. Le envío solicitud otra vez a Antonio y si no, lo seguiremos esperando después. Vale, eh, entonces fijaos que estamos, estábamos hablando de eh, con, con los cuatro eh, pasos de Claire Wicks para superar el trastorno obsesivo o los ataques de pánico o incluso la depresión. Y, y fijaos que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Entonces... Hemos explicado ya cuáles son los dos primeros pasos, afrontar y aceptar. Vamos a ver el tercero, que es flotar. Flotar significa que no hay que resistirse, hay que aflojar el cuerpo, intentar relajarse con toda esa basura que uno está sintiendo dentro. Mm, a ver, mm, relajarse del todo es imposible, pero sí intentar lo máximo posible, no luchar. Hay algunos autores. Que en vez de la palabra eh, no ha podido unirse eh, nuestro querido amigo Antonio Fernández, pero a ver si Antonio se puede pedirme él eh, unirse, unirse aquí, ¿no? Si no, vamos a ver por aquí qué puedo hacer. Un segundito. Bueno, vamos a ver si Antonio nos puede pedir. Eh, Antonio, intenta si nos estás oyendo, intenta pedir eh, una solicitud de, para entrar en el en esta conversación. Y si no, voy a seguir yo charlando y a Antonio lo invitaremos otro día, haremos otra sesión. Entonces, fijaos cuál es el, el, el siguiente punto que el siguiente punto que hemos comentado, flotar. Algunas personas, entre ellas yo, algunos terapeutas, prefieren eh, eh, utilizar la expresión rendirse en vez de eh, flotar. ¿Rendirse qué significa? Rendirse significa eh, aceptar totalmente las sensaciones que se, que se están experimentando y no tenerles miedo, dejarse inundar totalmente. Por estas sensaciones, absolutamente. Y, y rendirse. Mira, os voy a contar una anécdota que creo que es bastante interesante. Alguien me dice, me gustaría que hablaras de las adicciones. Esto también se puede hacer con las adicciones. Y aplicarlo al síndrome de abstinencia, ¿no? eh, Pero os voy a explicar, os decía, precisamente una anécdota que tiene que ver con eh, alcohólicos anónimos. Vosotros sabéis que yo soy muy fan de Alcohólicos Anónimos, eh, desde hace muchos años que los estudio y leo sus libros porque hacen un trabajo increíble. ¿no? Y en Alcohólicos Anónimos hacen un, un tipo de terapia que tiene una parte espiritual, no sé si lo sabíais esto, pero tiene un gran componente espiritual. Ellos creen que es tan difícil dejar el alcoholismo severo que necesitan de la ayuda de Dios. Entonces, espiritualmente se juntan como grupo de autoayuda, pero también le piden a Dios que les ayude de manera espiritual con el problema que tienen. Y utilizan el pilar de la espiritualidad para superar el problema del alcoholismo. Y lo consiguen. Entonces, eh, hay uno... Eh, hay en uno de los libros de Alcohólicos Anónimos que os recomiendo, que es una pasada, que se llama llegamos a creer en el cual hay eh, relatos de eh, personas que voy a ver si está por aquí Antonio y no lo veo bueno no eh... algunas eh, hay relatos de personas que y de sus experiencias espirituales en, en ese libro hay muchos eh, eh, exalcohólicos que relatan que estaban en un momento fatal, eh, totalmente hundidos por la adicción, y en un momento dado tuvieron una experiencia espiritual que consistía más o menos en llegar a hablar con Dios y decirle lo siguiente, decirle, Señor, estoy acabado, no puedo más, estoy totalmente hundido, pero no voy a tomar más alcohol, porque ya he comprobado que el alcoholismo no es la solución. No voy a tomar más alcohol y que pase lo que tú quieras. Me pongo en tus manos. Si es tu designio que yo esté así, destrozado para el resto de mi vida, con el síndrome de abstinencia, lo acepto. Y se repetían esas frases como un mantra constantemente y en un momento dado, ellos lo relatan en ese libro, muchos, tenían una experiencia que ellos creen que es una experiencia espiritual yo creo que es una experiencia psicológica o una cosa medias no lo sé pero el hecho está en que ¡pum!, de repente se liberaban del de síndrome de abstinencia y a partir de ahí de esa experiencia era mucho más sencillo y lo conseguían con relativa facilidad entonces eh, eh, ese es un poco el trabajo que nosotros hemos de hacer rendirnos a lo que todo lo que estamos sintiendo con los ataques de ansiedad o con el TOC. Rendirse y estar dispuesto de hacerlo todos los días. Y, y ese es el tercer paso. Eh, afrontar, aceptar, flotar. Y ahora veremos dejar pasar el tiempo. Pero antes, si me permitís, voy a invitar eh, a nuestro amigo Antonio, por si pudiera eh, ingresar esta vez. Vamos a intentarlo. Yo le envío una solicitud. A ver si puede ser. Si no, seguiré, amigos, charlando yo. Y luego sí, dejaremos colgado este vídeo para que eh, lo tengáis de referencia aquí en el Instagram. Entonces, eh, el último paso se llama dejar pasar el tiempo. Y dejar pasar el tiempo significa que no hay que tener prisa. Por supuesto que nos curaremos. Pero has de darle el tiempo que sea necesario. Pensad una cosa. Antonio tardó dos años de exposiciones para superar completamente su top. ¿Pero qué os parece? ¿No, no, es, no es increíble? Un chico maravilloso, por cierto, que es Antonio, eh, que estuvo nueve años eh, padeciendo el top, que fue a psicólogos, hizo terapias en Estados Unidos... Eh, fue, viajó a Estados Unidos para someterse a terapias, tomó psicofármacos y solo cuando encontró la terapia cognitivo-conductual o conductual y se y se, se la aplicó a tope, se curó. De acuerdo que tardó dos años, pero está perfectamente bien. Y sobre todo, no tiene miedo al TOC en absoluto, en absoluto sabe que no va a tener nunca más TOC, porque ya lo ha descubierto completamente cómo funciona, no le teme y su deseo es ayudar a otras personas, es súper atento, aparte a de su trabajo habitual, eh, que no tiene nada que ver, ayudar a otras personas a superar este tema. ¿no? O sea, es una cosa fantástica. ¿no? Eh, entonces, eh, estoy viendo las preguntas que podéis hacer. Había algunas preguntas que. que le quería hacer también a Antonio, pero que las voy a hacer y, y, y yo y me voy a responder a mí mismo y otro día responderá el mismo Antonio a ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, y al mismo tiempo leo vuestras preguntas. Eh, fe. Hemos hablado de la fe. ¿Hay una cosa fundamental para superar el trastorno de ataques de pánico de de ataques pánico y del TOC que es tener fe ¿de acuerdo? Y, y para tener fe ¿tener fe qué es? lo ha, lo ha comentado Antonio hace un minuto eh, eh, Antonio eh, decía que tener fe con muy buena definición es hacer algo difícil sin saber que vas a conseguirlo. Porque hacer algo sabiendo que lo vas a conseguir, bueno, tiene mérito, aunque sea difícil, tiene mérito. Pero hacer algo sin saber si vas a tener éxito, pero aún así hacerlo, eso tiene un mérito especial. Y eso es fe, esa es la definición de fe. Y para, para hacer este trabajo conductual hay que tener fe. Y, y que, No, fe en el sistema, no fe en Dios, fe en el sistema. Pero esta fe en el sistema está sustentada en dos cosas fundamentales. Una, en la experiencia de miles de personas que han superado esto antes, miles o cientos de miles, entre ellos Antonio, entre ellos María José, que la traje aquí hace unas semanas. Y muchas otras personas. Por lo tanto, tenemos que tener fe en el sistema porque miles de personas lo han hecho antes. Por lo tanto, funciona. Y segundo, la fe está sustentada en que no tengo otro remedio. No tengo otro remedio. no ¿Qué voy a seguir? Toda mi vida así Y no hay otro sistema que funcione. Lo ha dicho Antonio. Antonio probó muchas cosas antes. ¿Eh? Eh, hay alguien que está comentando por aquí también al, algunas informaciones entonces fijaos que hay que tener fe ¿cuánta fe tuvo que tener Antonio? pues un montón porque porque estuvo dos años realizando la tope hasta que se curó del todo ¿no? o sea, no es una fe religiosa, chicos es fe en el sistema cuando digo fe me refiero a fe en, en este sistema en el sistema conductual Dice, alguien dice, ¿y cuándo has perdido la fe? Pero me refiero a la fe en el sistema. ¿eh? Alguien dice, ¿la fe va ligada a haber tocado fondo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando hemos tocado fondo, ves más claramente que no tienes otro remedio. O haces eso, o si me permitís, te vas a la mierda. Tu vida es un, es un desastre. Entonces, eh, tocar fondo es bueno en este sentido, ¿no? Porque fijaos que Antonio también, él relata que estuvo mucho tiempo buscando otro tipo de terapia, porque no quería hacer el, el trabajo conductual, porque era demasiado duro para, eh, en, en un inicio. Bueno, pues estuvo perdiendo el tiempo. Y, pero una cosa buena es que fue empeorando hasta tocar fondo. Y cuando tocó fondo, dijo, ok, tengo que hacerlo. Por lo tanto, tocar fondo es importante. Hay personas que nos comentan que ellos han tenido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 una experiencia, ¿no?, más de vida, pero, o sea, es decir, se le quita toda la importancia, se le quita toda la... Eh, el sentido de, pues sí, importancia que en ese momento este, la persona lo estaba viviendo, pero sí, totalmente claro. de acuerdo. Oye, eh, eh, Toño, eh, nosotros, yo he explicado el talk aquí eh, algunas veces, ¿no?, pero lo voy a explicar otra vez y si quieres tú nos puedes explicar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 Afrontar, aceptar, flotar, es decir, no resistirte esto y dejar pasar el tiempo. Bueno, no sé si Antonio está por ahí en el, eh, detrás de su teléfono. Si estás, intenta eh, pedir una solicitud también, ¿de acuerdo? Integrarte y sales y entras, Antonio. Sales y entras varias veces y yo creo que te veré en una de esas, ¿vale? Bueno, eh, estaría bien que alguien explique su experiencia de superación eh, del TOC o de los ataques de pánico. Alguien dice, yo superé los ataques de pánico enfrentando el problema. Que nos lo explique un poco, por favor. Y Vale, adelante. Alguien dice... Si tengo TOC, pero ligados a las enfermedades, ¿qué? Lo mismo, lo mismo. Es una preocupación exagerada y las la de tratar de esta manera. Alguien dice, Joaquín dice, mi TOC fue de, si me iba a tirar por la ventana, el miedo de que a lo mejor me suicidaba. Pues cuéntanos, Joaquín, cómo te fue, cómo te fue con esta terapia. Porque dices que la tuviste. Cuéntanos, Joaquín. ¿Cómo, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hiciste para superarlo, Jaquín? Alguien dice, por ejemplo, hay que dejarlos ansiolíticos. Eso es fundamental, porque mientras comes ansiolíticos no estás afrontando y aceptando. ¿Verdad? Entonces eh, hay que... Afrontar y aceptar y tomar ansiolíticos es evitar. Si tenéis este problema, ataques de pánico o trastorno obsesivo, no os curaréis en absoluto hasta que no dejéis los ansiolíticos, los calmantes. No pasa nada por tomar antidepresivos, pero no eh, hay, que, hay que tomar ansiolíticos. ¿Qué más? Alguien nos da la razón, vencia de fuera. Muy bien. Muy bien. Alguien dice, ¿cómo hacemos el afrontamiento cuando mi TOC... Talk... A ver, espera un segundito que estoy viendo algo interesante. Mira, Alguien dice, tienes que enfrentar los miedos. Si tienes miedo de coger el autobús porque te va a dar un ataque de pánico, pues vas un día y otro, vas un día con otro y verás que puedes puedes hacerlo. Vale, sigo leyendo la, las preguntas. Alguien dice, ¿por qué no se puede tomar ansiolíticos? Es lo que recomienda el psiquiatra. Bueno, ya lo acabamos de explicar. Mira, porque Mauro dice, los ansiolíticos solo duplican los síntomas. Al principio ayudan, pero luego duplican los síntomas. Tiene toda la razón. Duplican o triplican. Alguien dice, yo no puedo vivir sin el alprazolam, que es un ansiolítico. Te equivocas. Estoy seguro, eh, María Ángeles, que sigues teniendo el mismo problema, o los ataques de ansiedad o, o el TOC. Por lo tanto, eh, no te está ayudando. Alguien dice, creo que Judith dice, afrontar, llevar las sensaciones al límite. Ese es el kit de la cuestión. Entonces todo fluye. Muy bien, Judith. Si quieres, explícanos más experiencias tuyas sobre esto. O incluso, Judith, si quieres eh, escribirme a mi, a mi, un mensaje particular y me explicas tu experiencia, porque lo que has dicho está muy bien. Más gente está comentando sus experiencias. Muchas gracias. Alguien dice, yo desde los tres años tengo TOC hipocondríaco. Ahora tiene 19. Me parece que se llama Esther. Por lo tanto, ha tenido una experiencia de 16 años con, el, con este TOC, con miedo a la muerte. Dice, hace dos meses que lo superé. Felicidades, Esther. Y dice, lo hice aceptando. Aceptando y aceptando con un trabajo muy duro. Muy bien, Esther. También, si me quieres escribir al privado igual algún día me puedes dar un testimonio y ayudar a otras personas alguien dice yo tengo miedo en bucle de que mi pareja me engañe ¿eh? es el top de los celos la diferencia entre los celos normales y los celos del pensamiento obsesivo es que la persona que tiene el pensamiento obsesivo de los celos lo tiene siempre, todos los días prácticamente todos los días, suceda ¿Algo que te ponga con celos o no? Esa es la diferencia. Alguien pregunta, por favor, ¿podrías explicar si la hipocondría y el TOC son iguales? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. La hipocondría es un TOC. Mira, alguien dice, Francisco dice, yo llevo 10 años con TOC. Soy obsesivo puro es un tipo de TOC y dice y tengo pocas compulsiones, bueno pero algunas tiene, dice pero Francisco dice, pero sinceramente creo que el TOC no se supera totalmente se aprende a vivir con él, no tenerle miedo no dejar que te afecte, Francisco mira, por mi experiencia eh, el TOC sí se puede curar totalmente absolutamente sí como Antonio eh, lo que pasa es que lo has de has de ir al 100%, a tope, a curarlo totalmente, a no tener ninguna compulsión, a aceptar absolutamente el pensamiento y, y no tenerle miedo. Y te digo que sí se puede hacer. Alguien dice, eh, Mamar Stuck, dice, yo salí así, tal y como explica Rafael, las crisis de, de las crisis de pánico afrontando los miedos. Créanme que es la solución. Alguien dice, ¿cómo superar el toque enfermar? Tienes que exponerte a, la, a los pensamientos de que estás enfermo todos los días. Programarte 10 minutos al día o 20 minutos al día, piensas en que tienes un cáncer, que tienes esas enfermedades que te han preocupado durante tanto tiempo. Entonces, las recreas en tu mente, dejas que te llenes de ansiedad y por la tarde lo vuelves a hacer. Y tienes que hacerlo intentando aceptar la ansiedad. Aceptando todas las sensaciones que te producen eh, esa idea. ¿De acuerdo? Eh, esa es una manera de hacerlo. Otro, a veces un deber que ponemos, es buscar enfermedades eh, por internet. Noticias, enfermedades, cánceres, y leerlo. Yo sé que esto te va a subir mucho la ansiedad, tienes que tolerarlo. Alguien dice, Íñigo, dice, son una tirita que no va al fondo del problema. Bueno, Íñigo, no sé si te refieres a la terapia conductual, ¿no? Eh, esa es tu opinión, Íñigo, y me gustaría que escribieses por qué piensas eso y qué otra terapia es la que solucionaría el tema. Mira, Íñigo, eh, Íñigo eh, aquí... La persona, eh, eh, nuestro amigo eh, Antonio, que estaba hace, hace un momentito hablando con nosotros, se ha curado completamente. De hecho, yo no lo llamaría tirita, sino curarse absolutamente después de eh, eh, nueve años de sufrir desde los 18 años un fuerte toque. Se ha curado totalmente. Por lo tanto, no puedes decir que esto es una tirita. Pues, eh, si es una tirita, es una tirita maravillosa. Porque porque se ha curado. Pero, de todas maneras, me interesa mucho saber cuál crees tú que es, eh, que es el fondo del problema y cómo llegar al fondo del problema. Pero, por favor, Íñigo, da pruebas. Di. Yo conozco a tales personas que tuvieron TOC y se curaron totalmente con esto Porque si no damos pruebas, elucubramos, ¿no? Como hacen los psicoanalistas, ¿no? Que dicen, ah, hay que ir al fondo del problema, pero nunca han curado a nadie, ni han visto curado a nadie tratándole con el psicoanálisis. Entonces, eso es elucubraciones, ¿no? Pero me parece bien que, que lo comentes y, y me encantaría que me hablases de otro tipo de terapia que pueda curar esto, porque yo no la conozco. ¿Qué más? A ver, ¿qué están diciendo por aquí? Chicos, estoy leyendo vuestros mensajes. Intentando responderlo. Y si veo a Antonio, Antonio, si estás por allí oyéndonos desde el otro lado, eh, vuelve a conectarte, sales y vuelves a conectarte todo el rato. Os pido disculpas en nombre mío y de Antonio, porque claro, Antonio se conecta desde México y, y con esto del coronavirus, está yendo de la pandemia, entre, a veces no hay las conexiones adecuadas, especialmente con Latinoamérica. Especialmente con México. He tenido algunas conversaciones con México estas semanas y a veces falla. Mira, aquí tenemos a Antonio. Antonio, te estoy viendo aquí. Pide por favor eh, ingresar en el. Pedirme para ingresar, porque te veo. Y lo que pasa es que. A ver, te, te voy a pedir por aquí a ti que ingreses ahora. Yo tampoco soy muy bueno ¿eh? con esto de las tecnologías. Me parece que aquí ya estamos ingresando, Antonio. Listo. Creo que lo tendremos inmediatamente. Lo que pasa es que ya os digo, creo que hay algunos problemas porque está tardando mucho en conectarse. Si no, eh, otro día eh, volveremos a conectarnos con Antonio. Entonces, eh, chicos, eh, yo os puedo asegurar que la terapia conductual eh, ha tenido éxitos con miles de personas. Eh, millones de personas en todo el mundo. Fijaos que eh, Claire Wicks eh, trató eh, el tema de, de, de los ataques de pánico. Ella trató a cientos eh, de miles de personas eh, y con, con éxito, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí tenéis miles de pruebas. Hola, Antonio. Hola, Rota. Estamos teniendo dificultades, ¿eh? Sí, una disculpa. Se fue la luz de mi casa y lo estaba intentando ah. arreglar de todas las maneras posibles y pregunté y se había tronado un transformador. Entonces, les pido una disculpa enorme. No, no te preocupes, hombre. Eh, te al revés, te damos muchas gracias por tu amabilidad. De todas maneras, otro día haremos otro para completarlo. Sí, promesa. Ahora sí que fue un evento fuera de mi control totalmente. Una disculpa a todos. Aquí Así estoy. será una oportunidad para vernos otra vez con todos nuestros amigos de aquí. Oye, sí. yo tengo algunas preguntas. He estado respondiendo preguntas por aquí. Y... Pero tengo algunas preguntas más. Eh, Antonio, fíjate que tú antes comentabas que tardaste dos años en superar el TOC mediante sí. el afrontamiento y la aceptación. Eh, pero hubo un momento, porque además has añadido, en cuanto empecé a hacerlo bien, fue que empezó, que tardé dos años. Pero ¿tú te diste cuenta en un momento dado que lo estabas haciendo, a partir de cierto momento lo estabas haciendo bien? Sí. O sea, es decir, Yo hubo un momento te... que dijiste... Sí, yo tomé, la decisión dime, dime. De, yo tomé la decisión de recuperar mi vida al 100%, porque yo ya no podía seguir viviendo así. Este, Ya estaba muy deprimido, no quería salir. Eh, la, el, el TOC me está quitando muchas cosas en mi vida. Eh, sí, yo recuerdo que cuando estaba muy mal, por ejemplo, el TOC me empezó a quitar muchos amigos, eh, una novia que yo tenía. Eh, dejé de ir a la escuela, dejé de trabajar, me empecé a recluir en mi casa. Es decir, mi vida se vino para abajo muy fuerte, eh. Este Y a partir de cierto momento yo dije, ya no puedo más, voy a, a trabajar hasta donde tenga que llegar Y bueno, pues a partir de ahí, Rafa, que fueron hace dos años atrás, empecé, empecé, empecé este Claro, llegaban las dudas de si era el tratamiento correcto, de si le estaba haciendo bien este Todo esto, pero volvemos a hablar de la fe, que tú brillantemente mencionas en tu libro este, creí que era el método correcto, lo hice todo y bueno, hoy puedo decir que soy una persona totalmente nueva, que ha recuperado su vida otra vez ah, Hay un tema que Antonio, eh, en el proceso sabes que yo he tratado a, a centenares de personas sí. con, con el método sobre estos temas con el, con el método conductual, en el proceso muchas veces eh, hostias se tiene recaídas, eh, parece que no sale, uno lo pasa mal. Eh, allí que ¿qué que, que ayuda le podemos decir a la gente para que continúe? Claro, bueno, yo ahí hacía dos ¿Tú, cosas. ¿Tú cómo lo hiciste eso? Esa parte? Sí, claro. Yo ahí hacía voy a decir tres cosas. A mí la meditación, primero, meditación me ha ayudado mucho porque me ayudaba sobre todo a regresar a mi momento presente y sobre todo a centrarme ...y a recordar el motivo, el por qué lo estaba haciendo... ...que era mi motivo único... ...es el motivo único, era la recuperación a largo plazo... ...aunque lo pasaba mal... ...pero ese era el único motivo... Eh, ...dos, también me ayudaban algunos mantras... ...o algunas frases clave que yo me repetía... ...constantemente... Eh, ...mentalmente... Este, ...como motor de... ...pues para seguir y seguir... Este, ...creo que eso es fundamental... ...y tres, insisto otra vez la fe... ...es decir, no tengo otra alternativa... Y le voy a dar con todo. ¿Por qué? Porque es o mi vida o el TOC. Y no voy a dejar que el TOC me quite la vida. Entonces, yo estaba decidido a, a ir a... Ahorita alguien comenta, Rafael o Luis González, comenta que el mindfulness también es estupendo. Sí, el mindfulness también a mí me ha ayudado muchísimo porque me haces, te hace centrarte en el momento presente. Te hace dejar de pensar eh, pues tantas estupideces no que la cabeza... A veces nos puede llegar a traicionar y, eh, y, bueno, sobre todo hacer la terapia. La exposición, obviamente, es lo primero y es, y es seguir adelante con todo. Oye, eh, Antonio, ¿y tuviste diferentes fases en, en, en esos dos años? Porque yo recuerdo que María José, cuando hablábamos de los ataques de pánico, ella a, a mí muchas veces me ha hablado de, de las fases que tuvo, ¿no? En la primera fase, simplemente, ella tardó tres años ¿eh? en superarlo, pero yo llevaba 25 años con el problema. ¿eh? Entonces, ella decía, en la primera fase no me salía, simplemente. En la segunda fase empezó a salirme alguna vez. En la tercera fa fase, la mayor parte de los días ya estaba bien, solo estaba mal algunos. Y en la última, ya no me acordaba, de, ya prácticamente no me acordaba cuando, cuando era la última vez que lo había tenido. ¿Tú que tuviste algunas fases así en estos dos años? Sí, yo también pasé por eso con María José. O sea, es decir, cuando uno inicia el tratamiento, estás lleno de dudas. Y estás lleno de incertidumbre, de incomodidad, de, de no saber qué hacer. Pero conforme uno va trabajando y va superándose y va haciendo las exposiciones, ojo, tienes, uno tiene que hacer las exposiciones diario y a un nivel totalmente inmersivo, como ya lo dije antes de que me desconectara. Sí. Eh, y conforme uno va, el cerebro le va, uno le va enseñando al cerebro a desensibilizarse y a enseñar al cerebro de que no hay nada por qué temer. Es decir, hay que perderle el miedo al miedo o el miedo a la ansiedad. Cuando uno llega y empieza a perderle el miedo y entre más se exponga, entre más se exponga va a llegar un momento en donde automáticamente, por milagro, aunque es trabajo realmente, este, pues uno se recupera, ¿no? Al 100% y llega un momento nos dices, ¡guau! Wow, ¿no? O sea, que Increíble. podría haber una, una primera fase en la que no te salía tan bien, como decía María José, otra fase en que te empezó a salir. ¿Tú te acuerdas de esa fase en la que de repente empezaste sí, sí, a sí, estar sí, libre sí, del yo, tema de vez en cuando? Sí. Yo recuerdo que el cambio, o sea, un cambio importante realmente, lo que sí es importante, lo empecé a ver, fue... Como a los siete meses, más o menos ocho meses de estar trabajando arduamente. Ahí es cuando vi que ya, que aunque sí, claro, todavía me llegaban pensamientos intrusivos, pero bajaba. O sea, ya no era esa ansiedad brutal que me, que me, consumía, todo, que me consumía todo el día, ya no era esa desesperación este, o esa frustración que me causaba, ¿no? Eh, y eso te debió animar muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sí, eso fue gasolina para pues para seguir y para todavía meterle. Si le estaba dando un 100%, le metí un 150. Y así fue muy rata. Este. Y, y cuánto, le iban metiendo, iba metiendo hasta que... Llegó Antonio, de... ¿cu ¿cuánto tardaste de la primera fase que no te salía a esa segunda fase en el que ya estabas eh, que, que, empezá, que empezó esto, te, te diste cuenta que eso había bajado? Como seis meses. Como, wow, dije, hace, muy bien, hace, ¿eh? sí, como de seis a siete meses insisto, trabajando muchísimo sin dejar de hacer la exposición un solo día enfrentándome a mi miedo eh, aceptando cualquier, aplicando los cuatro pasos de Claire Weeks aceptando eh, flotando y bueno, dejando pasar el tiempo que, que creo que esa parte también es fundamental el dejar pasar el tiempo o sea, eh, eh, fijaos chicos eh, los que nos estáis oyendo fijaos qué, qué perseverancia tuvo ahí Antonio, porque seis meses haciendo la tarea sin ver muchos resultados y exponiéndose, es decir, estando teóricamente peor. La verdad es que mucho peor nos está, porque entre estar muy no. mal, a estar a estar 100% mal, a estar 120% mal, pff, no importa mucho, ¿verdad? O sea que, por no lo sí. tanto, vale, pero es un poquito peor, es un poquito peor. No, yo hago este símil, ¿no? Lo has leído porque, Antonio, a, a, a, me ha hecho el favor de leer el libro que estoy preparando sobre este tema que saldrá publicado yo creo que el año que viene, y entonces fantástico, lo ha leído. Fantástico, por ¿Sabes? cierto, fantástico libro. Sabes que, Antonio, en el libro explicó esto, ¿no? Que es verdad que cuando uno hace la exposición, sí que puede estar un poquito peor, pero tampoco mucho, porque uno ya está hundido en el barro. Entonces, bueno, puedes estar un poquito más hundido, pero no mucho más. Cuando haces la exposición y ya más a ansiedad aumenta un poco, pero en realidad no tanto. Ya estabas mal. Así es. Sí es, es como estar en, tú, que sí, es como estar en una fosa. Ya llegó un momento en donde ya no puedes bajar más, sino que de ahí simplemente claro. subes y subes y subes y subes hasta llegar a la salida y, y ahí es donde pues todo cambia. Entonces, fijaos, chicos, que eh, Antonio nos dice, ¡Ostras! Seis meses. Tuvo seis meses hasta que con mucha perseverancia, pero hay que tener esa perseverancia, chicos. Hay que tener esa fe en el sistema porque es la solución. No nos lo dice una sola persona. Nos lo dicen cientos de miles o millones que han hecho antes este trabajo en todo el mundo, en todo el planeta. Porque este tipo de problemas, los ataques de pánico, el TOC, lo tienen personas en todo el planeta. Así es. En millones de personas en todo el planeta. Por lo tanto, tenemos que tener fe. Ahora, hay que estar preparada, preparados para, eh, para hacer este trabajo. Si no estamos preparados, seis, seis meses de exposición, nos pregunta alguien, sí, pero para que empezase a funcionar. Sí, exacto. Yo también le vi esta misma pregunta. Dice, Cris, seis meses de exposición. No, o sea, seis meses ya llevaba yo exponiéndome y ahí me empecé a sentir bien. O sea, es decir, no es que a los seis meses de exposición ya estás perfectamente. No, yo ya llevaba seis meses de exposición. Y ahí es cuando empecé a notar el primer cambio importante. Yo me seguí exponiendo mucho más. Yo me seguí exponiendo hasta que mi cerebro ya ya llegó a un punto en donde literalmente lo desensibilicé y pues le quité este eh, desequilibrio emocional. ¿no? Exactamente. Eh, bueno, chicos, ha sido un placer estar con todos vosotros. Yo le doy a Antonio eh, muchísimas, muchísimas gracias. A ti, por, Rafa, a hablar por estar y, aquí y espero que se por Antonio te felicito por haber hecho este trabajo tan increíble muchas gracias. Y, y lo buen, y, y, y muchas gracias por ayudar a otras personas ahora a, a hacer el mismo recorrido ¿no? Entonces a ti, Rafa, eh, y agradecerte por lo, todo el trabajo que haces por tus libros tan fantásticos por todo tu contenido o sé sea, es que soy un gran, gran fan tuyo te considero mi amigo y bueno, y espero que podamos volver a hacerlo pronto este live sin que se me corte la luz. No, no te preocupes, seguro que no. Y lo que sí que te emplazo, ya te emplazo para dentro de un par de semanas, si quieres. Orale. Dentro de dos semanas, escogemos una fecha y volvemos a hablar de detalles sobre esto, ¿no? Porque nos han quedado muchas cosas en el tintero que ahora veía preguntas de las personas de cómo hacías las exposiciones, pondremos ejemplo de cómo hacer las exposiciones y otros de los puntos que, por ejemplo... Eh, sí, exacto, sí, totalmente de acuerdo detallamos mucho más, órale, hagamos otro en vivo en dos semanas y bueno, si quieres ponemos media hora hagamos otra hora, media hora igual este, me detalle un poco más y en la siguiente media hora si quieres nos dedicamos a contestar respuestas de, de los lectores Fenomenal pues Antonio, ha sido un placer estar contigo, Igualmente. Te reitero mis gracias y oye, y saludos a México Gracias, igualmente España y muchas gracias otra vez Chao amigos un saludo.